y tantos años. Acababa de graduarse en la universidad y tenía un trabajo que no le apasionaba. Billy se presentaba a la vida y esperaba que las cosas acabaran saliendo bien, pero por desgracia no fue así. Durante el tiempo en que se sintió perdido, terminó por tomar un camino muy oscuro. Este camino consistía en salir con un montón de perdedores, salir de fiestas sin parar y aprender el arte de señalar con el dedo. Verás, Billy no entendía por qué su vida era como era. ¿Por qué veía que otras personas eran felices con sus vidas mientras él se sentía tan miserable? Su resentimiento hacia sus compañeros crecía y quería respuestas más que nunca. ¿Era culpa del sistema escolar? No, no podía serlo. ¿Era culpa de sus padres? No, tampoco. ¿Era culpa del gobierno? Mm, no estoy seguro. Billy pasó días y días buscando la razón de sus problemas. Pronto esos días se convirtieron en semanas y esas semanas en meses. Billy seguía odiando su trabajo, se sentía sin rumbo y no tenía nada que hacer. Acabó cayendo en este agujero negro, hasta que esos meses pronto se convirtieron en años. Billy estaba cambiando su época dorada a cambio de estar indignado, pero lo que más le frustraba, era que no tenía ni idea de por qué estaba tan enfadado. Con el paso de los años, Billy empezaba a entender poco a poco lo que estaba pasando. No fue hasta uno de sus últimos cumpleaños cuando se miró al espejo, impactado por lo que veía. En ese momento, por fin se le dio la respuesta que había estado buscando durante años. Billy se dio cuenta de que la única persona responsable de su patética vida era la que le miraba a través del espejo. La razón por la que siempre se había sentido vacío era porque buscaba a la siguiente persona a la que culpar. En lugar de hacer algo por su situación, en ese momento, muchos de sus amigos habían ascendido. Habían conseguido trabajos increíbles que amaban. Tenían una gran familia y se sentían felices con la vida. Billy no podía creer lo que había hecho. ¿Cómo pudo ser tan estúpido para cambiar tantos años sin nada que mostrar? Había pasado tantos años cayendo en este agujero negro, que ahora tendría que pasar los próximos años cavando para salir, una vida jugando a ponerse al día. Triste. Quieres saber una verdad aterradora. La historia de Billy es demasiado común. Billy es la víctima ideal, alguien que cree que sus circunstancias negativas del presente han sellado un futuro negativo. Pero porque hay tantos Billy Dando vueltas en el mundo actual, creo que tengo una pista. La cultura de la indignación. Los seres humanos han nacido para resolver problemas.